Mira, Violeta. ¿Eh? Los conoces pero muy de lejos. ¿Qué te parece? Mira. ¿Hola? ¿Eres Arte? ¡Oh! ¿Qué pasa, Arte? Mira, ella es casi una hermanita tuya. Viene del mismo sitio. ¿Qué te parece? A ver, ¿qué hace? ¿Qué os parece? ¿Te ha gustado mucho? ¿A mi tía? ¿A qué abuele? ¿A qué abuelearte? Arte. Bueno, ¿Eh? ahora vas a conocer a Sofía. Uy, Sandrita, te has un montón. ¿Eh? Uy. y que jugar contigo oh hola Sofía hola Sandrita qué tal Sandrita tiene la misma enfermedad, ¿no? Que Violeta. Sí. Tiene lo mismo. Las, las dos. O sea, tiene también la memoria radial. Bueno, pero tienen... Y ¿Y las dos tienen palitis. Sí. Caprino. Se parecen y todo. Se parecen un montón, sí. Oh. ¿Qué pasa? ¿No te gusta estar con cabritas como tú? Y ellas dos, Sofía y Lucía, <ríe> vienen del mismo sitio que ella. Y jugar. No Vienen del mismo sitio. nunca fue cuando fue a... a nos dio el aviso y fue a Málaga por ellas. Y cuando, cuando llegó, me dijeron... Porque además no fue el día que, que se supone que va a ir. Fue unos días antes. Y justo acaba de nacer Violeta. Que nació así pues, pues muy rara. O sea, no... no parecía... Bueno, no, ni se movía ni nada. Entonces el ganadero... Le dijo, mira, esta que acaba de nacer no nos, no nos vale ni para carne, si quieres se la llevas. Pero ese era el valor de una vida. Y dijo, dijo que sí, dijimos que sí. Y aquí está, y gracias a eso se salvó. Había nacido dos, dos horas antes. Y si llega a ir el día que, que se supone que va a ir, pues Violeta nunca habría venido ahí. vamos no habría pasado ese día. A Arce le gusta un montón. <risa> ¿Qué pasa? Ah, como veis, pues bueno, es un poco. La actitud y todo ella es un poquito diferente. Pero igual a la vez. Es, ¿eh? ¿Qué pasa, guapo? Sí. Preciosa, ¿verdad, Violeta? Pues nada, Violeta, vamos a. Saludar a Niseria a a Paquito. Hola. Mira, ¿quieres comer ahí un poquito? Mira, a mí se le ha gustado Oh, mira, le está respondiendo Bueno, tú cada vez que conozcas a alguien siempre va a una cosa muy tranquila, ¿Verdad? a seguir conociendo más.